Viendo la fluir me descontrolé, me puso a volar y sin motores, se puso pa' mí sin explicaciones. Todos mis elementos así que reaccionen. 25 grados y 70 de humedad. La cosa está ja ah. Si esto sigue así, el coco se me va a fundir. I, I, I, I, I. Con esa piel blanquita parece que está escala. ahora soy yo no es mi cigarrillo con mi polo derretido como un polo tus sabores y olores a mí me molan a mí me gusta cuando bailo te has conmigo pero también me gusta verte bailar sola sé que dicen que estoy loco de la chola y en verdad un poco pero siento que no importan esas cosas solo cuando te toco cuando los ojos se me cansan estoy a oscura tú me das un Locura solo cuando te toco solo cuando te toco solo cuando te toco solo cuando te toco solo cuando te toco viéndola fluir me descontrole me puso a volar y sin motores se puso pa mí sin da explicaciones No están pa' jugar, pero tú me haces cambiar de opinión. Sube los grados y me quiero pegar. Se llena de cenizas el colchón. 25 grados y 70 de humedad. La cosa está ja. Si esto sigue así, el coco se me va a fundir. Irme descontrolé, me puso a volar y sin motores, se puso para mí sin da explicaciones, todos mis elementos hacen que reaccionen, 25 grados y 70 tú me